Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Encuentran gran cantidad de alimentos y productos de aseo en dos bus en La Habana. En los autobuses viajaban varias personas con javas y paquetes que contenían grandes cantidades de alimentos y productos de aseo y uso adquiridos ilegalmente en el barrio de La Cuevita en San Miguel del Padrón, uno de los grandes centros del mercado negro en la ciudad, y donde recientemente más de 50 revendedores fueron detenidos por la policía. El grupo de control y fiscalización del gobierno de la capital también realizó una inspección en la tienda Ultra en Centro Habana, donde hallaron retenidos 190 tubos de picadillo. Fueron sancionados el gerente, el jefe de piso y el responsable del local. Cinco congresistas cubanoamericanos solicitaron una investigación internacional sobre la embestida de una lancha guardafronteras cubana en Bahía Honda que dejó un saldo de siete fallecidos, entre ellos una niña pequeña. Consideramos que el hundimiento de una embarcación civil por una lancha del régimen cubano, causando la muerte de civiles cubanos vulnerables y desarmados fue consciente, intencional y aparte de una campaña sistemática de opresión contra aquellos que se atrevan a oponerse al régimen, incluso si esa oposición es simplemente tratar de escapar, dice la carta. Alertan sobre consumo de frijoles tóxicos que el gobierno vende como semilla en Villa Clara. Ante el alto precio de los frijoles en los mercados, muchos los compran en las tiendas de la agricultura, donde se venden para la siembra, pero esa semilla está tratada químicamente y es tóxica. Abogado sobre precios en Cuba. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? El abogado Miguel Almaguer criticó los elevados precios de productos y servicios básicos que deben pagar los cubanos y describió cómo en un solo día puede gastar todo su salario. Tras cobrar aproximadamente 5.500 pesos cubanos, Almaguer lamentó ser incapaz de asumir todos los gastos y necesidades de él y su familia, víctima de la incertidumbre que agobia a los cubanos. El gobierno de La Habana desarticuló una casa almacén ilegal en el municipio de San Miguel del Padrón donde encontraron más de mil botellas de aceite. En el inmueble los inspectores ocuparon 128 cajas que contenían en total 1920 litros de aceite para cocinar. La Casa Almacén Ilegal está ubicada en el Consejo Popular Lullano Moderno, en la calle Dos Vías, entre la tercera y final. Esta zona es conocida como Los Mangos. El operativo se realizó a partir de información ofrecida por la población en el municipio San Miguel del Padrón. Díaz-Canel dice que en Pinal de Río se respira aire de agradecimiento por lo hecho tras huracán Ian. El mandatario visitó el municipio San Luis donde más del 26% de la población sigue sin electricidad y tras hablar con varios residentes afirmó que el ánimo es otro distinto al que habían horas después del paso del huracán. Varios internautas comentaron en el tuit aclarándole a Díaz-Canel que el pueblo no tiene que agradecer nada y que su deber al frente del país es dar solución a los problemas de la población. El arquitecto cubano Julio Herrera compartió en sus redes sociales dos fotos de un edificio de La Habana que muestran cómo cada día avanza el deterioro material en la ciudad. Las imágenes fueron tomadas en diferentes épocas, la primera hace un año y la otra esta semana, y permite hacer una comparación entre el estado constructivo que presentaba el inmueble, ya de por sí malo y el actual, lo que puede hacer un año de diferencia en el mismo edificio en Cuba. Perdemos la ciudad a pasos gigantes mientras no se para de construir hoteles de la dictadura.